en crisis, pero eh, ahora mismo hay una crisis humanitaria, una crisis eh, alimentaria, hay una crisis eh, extrema en, en, en el vecino país. No digo una crisis institucional porque no hay instituciones, no puede haber crisis donde no hay instituciones, ¿verdad? No puedo hablar de crisis institucional porque no hay, no hay instituciones, no hay nada de eso. En, eh, dejarle un país a otro pobre por demás fronterizo es una, un acto de indolencia porque eh, la embajada norteamericana se refiere a que hay que, re, que reunirse comerciantes y empresarios para hacerle frente a la crisis de Haití eso no eso no Ahí no hay que esté no no el problema. Pero, embajadora, usted con una, con una llamada, esta persona que ahora viene, oye, la OEA quiere, quiere <coughs> prácticamente dirigir, orquestar las elecciones de la República Dominicana y a través de la Junta Central Electoral y si ustedes se dan cuenta, eso no es intervención. Porque aquí es intervención o, o están eh, pisando, mancillando nuestro, nuestro suelo cuando nosotros queremos. Pero cuando le conviene a una parte no es injerencia y cuando le conviene a otro es injerencia. Ahora bien, es... ¿El conflicto haitiano es un problema de República Americana? Sí. Es un problema que la República Americana tiene que resolver. No puede resolver. Porque es un país pobre, casi con iguales condiciones, solo que tenemos ciertos niveles de organización, ciertos niveles de recursos y todos los demás. Pero el, el, el problema haitiano es un problema de las naciones que crearon el problema. La Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países. Esos fueron los que crearon la crisis de Haití. Eso es lo que han creado todo ese armamento para que Haití sea lo que es ahora. No podemos hacernos nosotros, los dominicanos, resolver el problema de Haití teniendo ellos la posibilidad y la facilidad de hacerlo. Lo que pasa es que no le interesa. No le interesa Haití como está Es el caldo el de cultivo Para muchas cosas Que se, solamente lo vemos que están tirados a las calles Pero ahí pasan más cosas pues, Político, económico eh, Materia de droga Materia de armamento Materia de todo Porque ese caos se presta para eso Y esa crisis que hay ahí en Haití no es producto del pueblo dominicano, como se le hace ver al pueblo al pueblo haitiano. Ese odio a, a intestinal que tienen los ciudadanos eh, haitianos al, al país, a, nos, a nuestro país, sin, oye, ¿quiénes, quiénes deberíamos de tener ese, ese tipo de, de, de, de, de sentimientos? ¿Somos nosotros que duramos 22 años bajo un yugo haitiano, bajo una un... un un poderío de ellos Deberíamos ser nosotros no, eh, Le mantienen en la mente Que su, su problema Su crisis, su problema económico eh, Somos nosotros Sin embargo somos su mejor aliado Somos los que le llevamos la primer, el primer pan Cuando están en problemas Somos los primeros que le llevamos La gran mayoría de, la, de los alimentos que se comen El que puede comer en, lo, en Haití El día de hoy bueno. bueno El problema de Haití no es de nosotros Es del mundo pero nosotros no tenemos la solución. Nosotros, como país, no tenemos la solución ni podemos solucionar la crisis haitiana. Cuando tú iniciabas el comentario, decía que le iba a dejar a ese esquiel, ¿verdad?, que profundizar un poquito con respecto a las declaraciones de la embajada embajadora norteamericana. Claramente dijo que los empresarios parte, que nadie invierte aquí porque hay un desorden. La parte comercial en, la, en, la, en el aspecto comercial de negocio, ya económico, financiero, esa es la parte que está llamado a tocar Ezequiel González. Pero la parte política, eh, yo creo que nosotros estamos obligados a tocarla. Miren, eh, para nadie es un secreto que desde que llegó... Esa embajadora ha estado muy, pero muy activa sí. eh, en la República Dominicana, esa, esa, esa no hace fiesta, ¿no? aplaudida por mucha gente porque muchos son de opinión de que ese contacto ese de, de la embajadora, eso es bueno. Eh, además eh, también es una manera de empaparse y nutrirse de, de, de lo de cómo está funcionando este país y más cuando él, pero, él, ella, ella ella antecede a uno que lo que estaba haciendo fiesta en piscina y cosas pero, y llevando cosas a los muchachitos en la escuela pero esa intervención en el día de, de ayer en la en una ella fue invitada como oradora Ajá. Eh, en una actividad que realizó La Cámara Americana de Comercio En Santo Domingo Donde ella se expresó Saben ustedes que yo hablo de dinamismo Y ese contacto que ella ha tenido eh, Desde que llegó Pero nada de eso eh, Le dice a eh, La pone a pensar a ella que ella no debe ...hacer las declaraciones que hizo... ...y que está pendiente de su trabajo... ...de lo que tiene que hacer... ...ese, ese, ese contacto eh, directo... ...que tiene la embajadora... ...con sectores de la vida nacional... ...es probable que muchos piensen... ...de que ese cancha ...le va a impedir a ella... Eh, ...que se, que se, que sí, se ponga una se venda... Se, ...y que queda no queda vea la realidad... Sí que vive en nuestro país. Entonces, Dios, la embajadora cosa. en su intervención en, esa, en, esa, en ese encuentro que fue invitada por la Cámara Americana de Comercio, eh, dijo que el clima de inversión en la mm. República Dominicana es imprescindible. Sin apertura, claridad y confiabilidad, invertir en el país simplemente es un juego de azar. Ah, ¿y te, y qué te Lo está diciendo la embajadora norteamericana. No, nuestro aquí. principal... Eh, socio, eh, socio comercial. en todo el en sentido todo de pido, la palabra, pero ven acá. entonces eso debe llamar a reflexión a nuestras autoridades, a nuestros políticos que son los que manejan esa parte en nuestro país, debe llamar a preocupación y a la atención a nuestros políticos, porque estamos hablando de, bueno, si hubiese sido que lo dice el otro el que se fue se puede coger como que es un chisme sí. ¿no? pero estas sí saben lo que está además, sí. además no ella no, no dijo nada que no sepan eh, o que no sepan que no tengamos todos. conocimiento todos los dominicanos sí, porque bueno. si, si dejamos eh, dejamos de verlo macro en términos del país vamos a verlo no, pequeño por ejemplo en términos de San Francisco de Macorís cómo las inversiones se alejan Claro, no. producto de las autoridades, y su, de la negligencia, inseguridad, inseguridad, y la no ceguera, y la no. ceguera de nuestras autoridades, claro. o sea lo que ha dicho la embajadora norteamericana no es, es injerencia. una gran verdad, no es una injerencia muchacha, muchacho entonces, no. la, lamentablemente decirlo pero la embajadora norteamericana lo que está es eh, sangrando por su herida Los intereses que tienen Que tienen los norteamericanos en este país Son muchos son muchos, Entonces para eso es que ella está Para defender esos intereses Entonces no nos dejemos allantar Que ese cancha en es caso, Que ese informe fue hecho por empresarios que, es, que, que, que tuvieron que irse del país claro, Diciendo a, a, a la embajada Mira nosotros tenemos que irnos por esto Eso es correcto Lo que acaba de decir Desde nuestro punto de vista La embajadora norteamericana Así que, que usted como autoridad lo quiera entender como usted quiera, pero ya lo que ha dicho es una gran verdad. Vamos a una pausa comercial y al regreso ya está con nosotros Ramón Antigua, quien es el encargado, manera oficial, de hablar de política en este contacto diario, pero a otro nivel. Así que no le cambie que en breve regresamos.